Hola experimentadores, bienvenidos de nuevo. En esta ocasión les voy a mostrar cómo hice este Qué hermoso abisolete. ¡Vamos! Lo primero que hacemos es conseguir un pedazo de acrílico como este. Este que compré tiene más o menos 10 milímetros de calibre y tiene de medidas 15 por 10. Hacemos una plantilla como esta y la pegamos al acrílico con cinta para que no se mueva. Después, usando un motor tool, calcamos el dibujo en el acrílico usando alguna herramienta abrasiva. En mi caso, yo utilicé esta. Manejar bien el mototool, ya que si no tenemos cuidado nos podemos lastimar muy seriamente. Ahora retiramos la plantilla. Ya tenemos el contorno, ahora lo que vamos a hacer será colorearlo. Ya tenemos casi la mitad hecha, sigamos. nos debe quedar más o menos así ¡Tarán! tomamos una tira de leds una cinta de leds recortamos a medida soldamos unos cables de tal manera que se pueda conectar fácilmente Y la pegamos debajo del acrílico con un poco de silicona. Hacemos una base con balso y silicona. We'll la cual se puede apoyar el acrílico, de esta manera, ahora lo conectamos a una batería o un adaptador y tenemos listo nuestro espectacular letrero luminoso, listo para adornar nuestra casa, oficina o donde queramos.